Una vez que hemos instalado la herramienta C++ tools nos aparece el icono de ejecución, doy doble clic aquí para poder abrir la herramienta. Inicialmente y por primera vez cuando vamos a abrir la herramienta, él por defecto nos abre la herramienta de la siguiente manera, así por defecto nos aparece una ventana una ventana de diálogo donde nos muestra por, eh, por primera vez el editor para crear el mapa, si no nos aparece sencillamente vamos a archivo y le decimos nuevo CMAT, aquí está y aquí nos abre aquí nos abre la ventana de diálogo es importante identificar que cuando esta ventana de diálogo o cuando este editor de texto que es un editor donde vamos a diseñar el mapa se nos abre nos indica la ubicación donde vamos a guardar el mapa por defecto. Y aquí es importante que esto lo tengamos muy presente. Tools me permite a mí guardar un mapa en mi computador. Aquí está semat en mi equipo. Me permite guardar un mapa conceptual en la nube. O sea en internet. O me permite generar o guardar un mapa conceptual. En los diferentes servidores que Tools tiene al servicio de la internet como herramienta web 2.0 entonces eh, vamos a generar rápidamente un, un mapa doy doble clic no me voy a quedar aquí mmm, explicando pues cómo se construye un mapa que esa parte esa parte me parece que no es el objeto de este de este vídeo sino sencillamente eh, es explicar un poco cómo se genera el link una vez terminado el mapa entonces vamos a decirle aquí Universidad Nacional a Distancia ¿sí? y aquí tenemos aquí ya tenemos el mapa ¿sí? entonces yo lo puedo arrastrar o mover o la parte superior listo voy a guardarlo le digo archivo y le digo guardarse mapa es importante que esta ventana que nos aparece aquí para guardarla sepamos identificar claramente. Vamos a llenar los datos básicos, vamos a decirle por ejemplo, mapa conceptual, un app. Eh, posteriormente le decimos una pregunta clave, vamos a decirle que es, qué es un mapa conceptual. Eh, las palabras clave vamos a decirle un app y toda la parte inferior que es de la autoría lo importante en este caso es, aquí estamos ubicados en el sitio del computador, o sea que si yo le digo guardar este mapa conceptual, se va a guardar en el computador ahora, yo tengo la posibilidad de guardar este mapa conceptual en la nube, si yo doy clic aquí, inmediatamente él carga la nube observe, y me permite guardar el mapa conceptual en la nube si yo lo quiero guardar en alguno de los servidores que brinda eh, la herramienta, la empresa CMAT pues sencillamente yo lo puedo guardar aquí, aquí, en cualquiera de estos servidores públicos. Eso es importante que sea público, ¿sí? Eh, los servidores que donde voy a guardar el mapa. En este caso, vamos a hacerlo como todos eh, generalmente lo hizo. ¿Cómo? Pues se para en el computador y lo va a guardar en el computador. Y le dice guardar. Ya se carga el mapa y aquí está el mapa originado sí, o el que acabamos de hacer ya con eso pues ya puedo cerrar la ventana de estilos y el editor donde diseñé el mapa conceptual ahora vamos a hacer lo más importante que es cómo generar el link del mapa conceptual que he generado en mi computador me paro en el mapa lo señalo, voy a la herramienta editar y le digo copiar esta carpeta y esta carpeta la voy a copiar ¿Sí? o este mapa conceptual lo voy a copiar en la nube aquí está, me paro aquí, doy clic en la nube y empieza a, cargar, a cargarse en la nube una vez que se haya cargado la nube le digo aceptar y empieza el proceso de actualizarse en la nube ese mapa conceptual que he realizado esperemos unos segundos que se realice el proceso para poder observar que mi mapa eh, conceptual ha quedado en la nube. Listo, ahora me voy al sitio del nube, se en la nube y aquí está mi mapa. Observen ustedes. Ya una vez ubicado el mapa conceptual en la nube, pues sencillamente ahora doy doble clic en el mapa para que se me abra una ventana emergente, una ventana de diálogo, de diálogo, perdón donde me va a mostrar en qué sitio de la nube quedó mi mapa. Esperemos unos segundos mientras que se carga el ambiente servidor en la nube de la empresa y aquí está. Observen ustedes, me aparece ¿sí? el mapa conceptual. Observen ¿Ustedes, ustedes la pregunta inicializadora, aquí está el mapa y lo más importante de todos nosotros. Esta es la dirección donde está ubicado el mapa sí entonces ahora cómo hago para observar eh, para verlo en la web ver cómo como ver como página web entonces voy doy doy a clic clic ver como página en la como página web y aquí está mi eh, mapa conceptual en la web esta es la dirección que yo debo de copiar para Colocarlo en el documento Word como link hacia un mapa conceptual públicamente. De esta manera es que se realiza la actividad cuando se dice copiar link del mapa conceptual en el doc en documento Word. Espero que con esta pequeña explicación eh, se hayan aclarado las dudas y se logre el cometido de las actividades individuales que nos indica en la unidad número 2. Eh, nos vemos en una próxima.